el aeropuerto, habla del caso de autoridad portuaria en los tiempos de Hipólito Mejía con Aníbal Uruguay, que hubo una masacre ahí en términos, habla de los gobiernos del PLD, los diferentes casos, todos morían y no hubo un solo preso en ninguno de esos casos de corrupción y lo va enumerando caso por caso. ¿Qué país más especial? El único país, señores, donde un ciudadano va a un cargo y se roba lo que le da la gana y no hay forma de hacer justicia. Y exhiben esa riqueza por ahí, nos las estrujan en la cara a nosotros y nosotros nos quedamos como sin nada. Mientras en todos esos países hay una cantidad incontables de personas presas por corrupción para tranquilidad de los ciudadanos de esos países y aparte de eso confiscación de su riqueza aquí es todo lo contrario aquí en los diferentes gobiernos ha habido un estado de impunidad que raya en lo irresponsable y en lo indignante. Caso así, lo de migración de Amarante Varese, acabó en migración en los tiempos de Lionel, y ese señor anda por ahí, que hasta un hijo lo hizo diputado, y eso, no, eso lo archivaron. Los diferentes casos. Oigan, no, bueno, aquí hay 10 mil y pico de presos. Solamente en la victoria. En total hay casi 30 mil presos. En las diferentes cárceles. Casi 30 mil presos. Y no hay un solo corrupto preso, José Luis. Casi 30 mil presos. Y no hay un solo corrupto preso. Ni condena, ni mucho menos. Es una vergüenza. Que un país se robe tanto en el erario público robo vulgares robo burdo y entonces cuando los casos van o los gobiernos para proteger a sus funcionarios ladrones no los someten o cuando los someten y llegan a los tribunales ¿Tiene un amigo? no no no lo a sacar. eso no tiene madre eso no tiene madre. Ese Guillermo Moreno hace un recuento. Oye, que eso hay que verlo. Tal caso en tal tiempo. Tal caso en tal tiempo. Eh, que Nuria Piera denunció tal eh, caso de corrupción. Que Alicia... Y nada. No pasan de ahí. Que de denuncia. Que de denuncia. Ay, pero Alicia hizo un programa con Diandino Peña y de, de Metro. ¿Tú te acuerdas? Que él quedó muy mal parado, por cierto. Oye, y, y nada, eso está. ¡Qué vergüenza! Mire, eso, eso a mí me, me, me apena mucho. Leocadio, buena tarde. buenas tardes. Buenas tardes, amado, ¿cómo tú estás? Bien, gracias, un placer. Aquí un poco indignado y me siento impotente. Sí. Fui a comprar la insulina mía. y Me costaba 1.146. Y ahora 1.500 pesos. ¿Cómo va a ser? Así como te lo oye, 300 pesos le subieron de un viaje. Trecia... Bueno, yo, yo le digo la verdad. Aquí aquí se va a más una de no temene. Pero fíjate, Omar. Qué barbaridad. Yo pregunto: ¿dónde están los grupos populares? ¿Dónde está el defensor del pueblo? ¿dónde está la participación ciudadana? ¿dónde está la marcha verde? porque cuando se la dejó de blanco fueron chelitos los que subieron y mira cómo se puso chelito, el chelito y se prendió en fuego el país así mismo es ¿eh? chelito, eso es verdad Leocadio sí. es que estoy impotente sí, sí. Yo, yo te entiendo hermano me solidarizo contigo, yo te entiendo estoy preocupado y hay gente preocupada hoy me llamó un empresario de lo más fuerte aquí, preocupado con ese tema, me llamó a mi casa. No estamos mal. Gracias, hermano. Tenemos otra llamada por aquí. Gracias, Leocadio. Lamento lo de Leocadio. Buena. Y eso, la comida y la medicina. Mucha gente que tiene que. Es una cosa increíble. No se puede jugar con candela. Buenas noches, señor Omar. Bien, gracias. Un placer. Gracias, hermano. ¿Cómo le fue de fin de semana? Supe bien. Me alegro. Eh, hermano, eh, para responder brevemente la, la, la pregunta que le hizo el señor el Eucadio, que llamó atrás. Sí. ¿Usted sabe dónde están esos grupos populares? Eh? Raúl, nombrado en el ayuntamiento, cobrando un sueldazo. ¿Usted no vio el carro que compró nuevo, ese ratrero? No, no, sin y, ofensa. Y, oye, hermano. Dile que lo saque. Sin ofensa, sin ofensa. No vamos a ofender, vamos a tratar. no Usted puede criticarlo, pero vamos a, a criticarlo dentro de de marco de respeto. respeto, porque entonces se nos quitan los argumentos cuando y se nos ve como odio. Vamos con el marco de respeto todo, que no no, no se le falte el respeto a la a la dignidad humana. Cada ser humano tiene una dignidad. Aunque uno miren ustedes ven que yo soy crítico de todos esos políticos, pero yo no caigo en cosas en lenguaje inadecuado y es indignante, pero respeto porque el ser humano y además cada ser humano tiene familia, que uno, los familiares no tienen culpa de que uno, de que esa gente cometa errores. Entonces, ellos cuando escuchan cosas así, pero uno lo critica. Yo no le estoy diciendo que usted, si se siente y cualquiera frente a quien sea criticarlo, ahora hacerlo dentro del marco de respeto, sin insulto, porque el, el insulto y el odio no conducen a nada bueno. Y yo entiendo la indignación de la gente, pero vamos a hacerlo en el marco de respeto. Miren, este, este es un tema, porque el, el presidente de la Cámara de Cuentas, Hugo Álvarez Pérez, dijo que hubo presiones desde el gobierno de Danilo Medina, pero lo dice ahora, porque él debió enfrentarlo. Eh, con las auditorías, que hubo presiones de empresarios también, y hasta de amigos, y hasta de amigos, eh, cada vez que hacían una auditoría, habían que agavestar, la dice él, por la presión que recibía. y yo viendo señores, y préstele atención a esto que yo voy a decir, esto, de esa presión y la forma como el gobierno de Danilo Medina eh, porque lo hizo con el presidente del Tribunal Superior Electoral que ahora es presidente de la Junta Central Electoral, Román Jaque lo sometieron a una presión que hasta le quitaron de corta en plena calle y amenazaron con hacerle un juicio político yo vi eso y ahora veo esto del presidente de la Cámara de Cuentas. Por eso el PLD no quería a Román Jaques, porque no lo podía dominar, porque el PLD entiende que para ocupar una función siendo ellos gobierno, el tipo tiene que someterse a su designio. Señores, y se me prendió el bombillito. Claro, porque yo he leído por diferentes vías varias veces la historia del ascenso de Trujillo al poder como surgió Trujillo. Lo he leído varias veces y me la conozco a la perfección. Y sé que hay muchos televidentes que conocen esa historia. Trujillo, que se alió a Rafael Estrella Ureña. Trujillo. No me llamen ahora para yo poder desglosarle este tema. No me, no me llamen ahora, por favor, para hacerle esta historia. Trujillo... Era jefe del ejército, nombrado por Horacio Vázquez, que era el presidente de la República en ese momento. Claro, Horacio cometió unos errores terribles. ¿Por qué? Porque Horacio fue elegido en el 24, presidente de 24 a 28. Pero Horacio.